Hola, ¿qué tal? Espero que sigáis bien. Si os fijáis, en esta etapa de confinamiento no todos estamos respondiendo de la misma manera. Hay personas que tienen más capacidad para convivir con la dificultad y se adaptan antes, y hay otras personas que les cuesta más lidiar con la incertidumbre, el miedo o el hecho de no poder salir a la calle. Son personas que sufrirán más, que tendrán más emociones negativas e incluso que somatizarán más a nivel físico. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la respuesta es la resiliencia. En psicología la resiliencia es la capacidad de afrontar una situación complicada y salir reforzado de ella, es decir, identificar que estoy ante una situación crítica, decidir afrontarla, aprender algo y llevarme algo bueno para mi vida. Eh, hay personas pues, que esta resiliencia la, la, la traen de serie, nacen con ella y otras no tanto. Pero la buena noticia es que la resiliencia es entrenable y este es un buen momento para poder empezar a entrenarnos en ella. ¿Y cómo hacemos esto de ser resilientes? Pues en primer lugar te diría que necesitamos centrarnos en el presente, pero sobre todo poniendo nuestra atención en aquellas pequeñas cosas positivas que también ocurren en el día a día en estos, en estos momentos. Todos compartimos algún momento bonito con nuestra pareja, con nuestros hijos o con algún familiar. Todos podemos sentir eh, un momento emocionante por el hecho de ver al vecino, aplaudir con nosotros o compartir una buena cena. Todos estos momentos es bueno también sentirlos y anclarlos eh, porque son positivos y ahora nos hacen falta. Eh, para ser resilientes también está muy bien saber aceptar que hay variables que no dependen de mí, que no controlo. Y también identificar aquellas variables que yo sí controlo y de las cuales me puedo responsabilizar. Por ejemplo, puedo decidir eh, no ver las noticias a última hora de la noche para no tener pesadillas o tomar medidas de seguridad para el momento en el que vaya a comprar. Esto me da empoderamiento y me hace sentir que tengo cierto control sobre la situación. También es muy importante comunicarnos de manera asertiva, decir lo que pienso y expresar mis emociones, tanto las positivas como las negativas. Aprovecho para comentar el tema de la gestión de los conflictos. La persona resiliente no evita el conflicto ni lo afronta de manera agresiva, sino que Intenta calmarse y hablar con la persona con la que tiene ese conflicto y comentarlo para no acumular piedras en la mochila que ahora no nos sirven de nada. También es importante para ser resiliente el hecho de no instalarse en la queja. Hace un momentos decía expresar las emociones y desahogaros. Esto sí, pero instalarme en el monotema del virus y del confinamiento todo el día de manera improductiva, porque además no sirve de nada, lo único que hace es subir mi mal rollo emocional. Y por último comentarte algo también imprescindible estos días y es la creatividad fijaros la persona resistente se adapta a una nueva manera de, de vivir y en estos días estamos funcionando de manera diferente tenemos que ser creativos y encontrar ideas en cualquier parte. De hecho, estoy segura que ya estáis siendo súper creativos. Fijaros, habéis encontrado la manera de trabajar desde casa, compartiendo espacios, nuevas maneras de entretener a vuestros hijos, de comunicaros con los demás. Por tanto, seguir así, seguir siendo creativos para ser también más resistentes. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por seguir cuidándoos, mucha fuerza, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.